En varias ocasiones estudiantes del Liceo Manuel María Castillo se quedan fuera a la hora de izar la bandera para dar inicio con la docencia. Llego talle. Sinceramente yo soy tarde de mi casa y llego talle. Yo vivo lejos, entonces cuando tengo que venir para acá, tengo que pasar a buscar a mi hermana. Para después entrar y para allá. Oh, porque yo iba a entrar y cerraron. Se, ¿Eh? No, fue lo que pasó que yo iba y mi mamá me cerraron el puertón. Yo iba, derecho, yo iba derecho adentro y ellos me cerraron. ¿Qué pasó? Llega tarde. Porque llega tarde. Porque llega tarde. <risa> okay. ¿Y a la, cuál es la hora que de llegar? A las siete y media. Joder, un pequeño me voy a <risa> madrugar. Yo no voy a madrugar porque es temprano. Yo lo siento, pero ahí sí, pero yo no me voy a madrugar, ¿no? A las 7 por lo y y media, pero es que me llega a esa hora, porque la madre de quién aquí? ¿Nada de aquí. No, que yo llegue tarde. No, porque ellos tienen que poner por lo menos a las 8. A la claro, a las 8 por lo menos, porque quién se va a estar levantando de que a las 7. Pues ese es uno con un sueño que no se puede ni parar y en los dos pies bien. El director de dicho centro educativo, Alcide Santos, dijo que tiene que luchar con esta situación todos los días. Realmente el asunto es prácticamente inexplicable. Sin embargo, eh, la situación que se da ahora no se daba.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 después del himno con el izamiento de la bandera. Mientras que la directora regional de educación, Mariel Santos, asegura que tomarán medidas contra los estudiantes que llegan tarde o se quedan fuera al momento de izar la bandera. Necesitamos que no solamente los que son de la directiva de la MAE se involucren, sino que también vamos a hacer un listado de todo el estudiante que llegue después de la hora establecida para convocar a reuniones de asamblea en sentido general a sus padres que sean responsables de lo mismo, porque la escuela somos todos, pero todos incluye a las familias y el nivel de responsabilidad. Otra estrategia que no le había dicho eh, no al director del centro, pero que estoy coordinando con instituciones, es de que estos estudiantes tengan un compromiso por su tardanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? De que el que llegue tarde de manera recurrente en una semana, una o dos veces, va a tener que cumplir una hora especial de servicio comunitario, ya sea en la Defensa Civil, en la Cruz Roja o en otras instancias de servicio público en el hogar de ancianos, que también fomenten ello el compromiso de la responsabilidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.